¡Hola amigos! Bienvenidos al primer tutorial para poder usar ENSANUD usando RStudio, Soy Andrés Delgado y bueno, vamos a empezar sin más ni más. ENSANUD es la encuesta nacional de salud de Ecuador. Tiene dos versiones, una recogida en 2012 y la más reciente en 2018. Eh, he visto que la del 2012 está ya subida en Github, entonces ahorita simplemente voy a enfocar en los datos de 2018. Y lo primero que voy a hacer en la siguiente eh, pantalla es uh, abrir R. Entonces en R yo he creado un, un instructivo que le está diciendo al programa qué hacer para bajar estos archivos. Este documento se llama R Markdown y va a ser la primera cosa que ven en la descripción del video. A ver, lo primero es que ustedes tienen que tener instalado es R, que es el lenguaje de programación, y Studio, um, que es la interfaz gráfica para usar R. Entonces, esos son los links 2 y 3 en el video, entonces una vez que esté instalado ustedes van a poder abrir el primer enlace Y uh, van a ver esto que está aquí Entonces ustedes van a ver este que es el documento en Markdown que yo he creado um, Aquí están breves enlaces que les dicen de dónde he sacado los datos y más información sobre la encuesta y si ustedes se fijan aquí estos pedazos de código cuando tienen un hashtag a la derecha de eso R no lo lee como un código entonces ¿qué es este documento? este documento son instrucciones que yo le doy a RStudio Studio para que ejecute eh, la primera instrucción es que descargue un, o instale un paquete para leer archivos desde internet eh, la segunda es activar ese paquete el tercero es eh, corregir la notación científica eh, hay algunos identificadores en ensanudos que son muy largos y R para ahorrar espacio los transforma entonces estamos desactivando esta opción y vamos a empezar entonces voy a hacer clic en este botón y al hacer clic en este botón R va a ejecutar el código que está ahí escrito entonces es como que tuviera una receta y cuando le pongo play empieza a preparar la receta entonces le pongo play entonces ahorita R está instalando el paquete lo podemos ver acá Ahí abajo, si ¿sí ven, dice installing package. También lo pueden ver aquí en el, en el terminal. En el terminal escribe lo que está ejecutando. Entonces ya llamó al, a esta library, ya ejecutó esta opción y ahorita estamos consiguiendo o descargándonos los archivos. Ahora en Erem, si ustedes se fijan, este es el comando y esta flechita que es literalmente una flechita um, es como esta es eh, causa y el desenlace entonces yo estoy obteniendo este, este archivo y lo estoy denominando x1 y así es como funciona el lenguaje de r porque hacemos esto porque eh, R puede importar archivos CSV desde tu computadora, pero como está en internet, eh, no puede hacer la transformación directamente. Entonces aquí eh, me dice que ya acabó eh, la importación del archivo CSV. Yo no puedo verlo. Si ustedes se fijan, eh, cuando le doy clic aquí, no me permite. Veo que todo está como caracteres. Pues, o estaba como caracteres. <risa> eh, Luego di este comando, entonces yo creo un objeto que se llama personas, es un data frame se llama, o uh, un marco de datos, que es la base de datos que ustedes están acostumbrados eh, a tener en, en cualquier programa estadístico. Y le he pedido que transforme este texto x1, que es el que teníamos acá, que acabamos de bajarnos, y he agregado un par de opciones para que pueda ser legible. Entonces a este archivo si sí le puedo dar play y le puedo ver. Y entonces ustedes ven tal cual el archivo está en internet. Entonces está área, provincia, uh, la unidad, identificación de vivienda, hogar, persona. Y aquí ya me van todos los datos. Hay unos pequeños problemas de codificación pero vamos a tener que vivir con eso porque son las tildes y realmente no, no es muy importante. Luego de eso, yo borré el archivo x1 eh, porque eh, ocupa mucho espacio todos los datos que estamos teniendo. Si ustedes se fijan, este personas tiene 168.747 observaciones y son 264 variables. Es un data frame bastante grande y el x1 era igual de grande. Entonces este fue el primer chunk que yo lo, lo he ejecutado Y abajo está todo el resto de bases de datos que tienen una estructura similar um, Y no los bajé todos para poder ilustrar el ejemplo En R, si ustedes no quieren ejecutar todo el código Por ejemplo, si ahorita hago esto, va a ejecutar y bajarme todas las ocho bases de datos restantes de salud Pueden simplemente ustedes señalar una parte que quieren ejecutar y poner control enter entonces ahorita por ejemplo está ejecutando esta parte y ahorita va a crear un objeto que se llama x2 obteniendo los datos de esta url eh, como ven el objeto ya está aquí eh, tiene 37.5 megas lo trato de ver y para él es simplemente es un archivo de texto no lo puede no, no lo puede mostrar como si me podía mostrar este de personas entonces Ahora voy a ejecutar acá y voy a crear eh, el DataFrame hogar, le digo que lea este archivo y le, le explico que es un csv y cree así el, la base de datos, entonces como pongo control enter aquí se ve que está ejecutando código y aquí yo puedo detenerlo pero realmente no me interesa ahorita detenerlo. Entonces ahorita tengo por ejemplo el X2 y ya tengo la base de datos hogar también. Esta sí la puedo ver. Igual que la anterior. Y están. Um, segundo, estas son características de la vivienda. Y bueno. Y ahora voy a ejecutar el último comando, que es el que le digo que borre este archivo porque son archivos que realmente me, no me sirven en, en R entonces simplemente voy a hacer control enter otra vez NULL significa como nada entonces quiero que ese x2 se vuelva nada y ya ven acá que el x2 se ha borrado entonces así puedo yo descargarme todo el resto de archivos son como les dije 9. Los aplasto control enter y el R va a empezar a hacer este proceso uh, automáticamente. Ustedes pueden simplemente uh, al comienzo hubieran podido poner uh, wrong all chunks below y este de acá y también hubieran podido hacer esto y van a poder hacer esto. Sino que quería que entiendan qué es lo que estoy haciendo Pero así es como se descargan las bases de datos de LensaNUD Con este archivo Podría también haber subido simplemente estos archivos para que los abran en L Pero entonces no aprendería eh, Acá está la barra de progreso Entonces me va diciendo en qué parte está Los nuevos archivos son cada vez más pequeños Entonces se demora un poquito menos Ahorita ya estamos en el sexto archivo Que es el de salud de la niñez entonces, eh, para que se vayan ya acostumbrando, son nueve formularios, el primero es el de personas, el segundo es el de hogar, el tercero es el de etiqueta, que creo que tiene que ver con el etiquetado de alimentos, el cuarto es archivo de mujeres en edad fértil, lactancia, salud de la niñez, salud sexual y reproductiva en hombres, los factores de riesgo en salud, y el de desnutrición infantil. Ya estoy casi acabando, y ya, ya he acabado. Entonces, aquí ustedes tienen todas las bases de datos de R ERM. Entonces, simplemente estoy verificando que esté todo bien. Y sí, está todo bien. Entonces, ya tengo todas las bases de datos. Y con esto yo puedo empezar a hacer el, el, el siguiente paso. Entonces, en el siguiente video, um, déjenme decirles. En el siguiente video vamos a aprender a unir dos bases de datos con base a los identificadores. Nos vemos.